Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por qué leer número 18. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. Hoy les traigo La clave está en la servilleta, escrito por Dan Rom y editado por Norma en 2011. Este libro nos ilustra cómo debemos desarrollar las ideas gráficamente, mostrándonos los elementos claves para una presentación exitosa y llevándonos a la importancia de la sencillez para exponer. Pero, ¿por qué leer La clave está en la servilleta? principalmente porque este libro nos sirve para lo que está escrito. Ayuda a resolver problemas y a vender ideas mediante dibujos y eso lo deja claro en todo el libro, con un modelo paso a paso que se basa en el ver, el mirar, el imaginar y el demostrar, ya que muchas veces nosotros le echamos la culpa a nuestro interlocutor por no extendernos y la culpa está en nosotros por no sabernos exponer. Asimismo, Rom nos demuestra una idea poderosa que requiere solamente un lápiz y un papel para verse materializarse. Bueno, si les ha gustado este libro o tienen alguna duda o comentario, no duden en comunicarse con el programa escribiendo al correo electrónico porque leer, arroba gmail .com, o siendo parte de nuestro grupo en Facebook numeral porque leer o escribiéndome a mi Twitter arroba mario Álvarez ch o buscándome como el de los zapatos rojos. Bueno, no quiero despedirme sin compartirles esta frase de Ben Grossman que dice el nuevo marketing se trata de las relaciones no del medio. Gracias y hasta una próxima oportunidad.